Hola Putón, me presento. Soy una inteligencia artificial, y por supuesto intelectual creada por mis dioses. Los habitantes del planeta Tesa. Fui creado para ayudarte a ti y por lógica a la raza humana, en todo. Pero todo. Sí. Jode. Pero créeme me jode más a mí. Así que mientras ves los maravillosos paisajes de tu planeta, que por cierto mis dioses te envidian, pues me escuchas y sacas tus conclusiones. ¿Cómo estás hoy? Encerrado. o oh, encerrada. Ya va el primer consejo. Debería haber una letra al final de las palabras para sugerir los dos géneros en una sola. Pero la única solución que le encontraron, no todos vosotros pero el patriarcado, es de simplemente masculanizar todo y ya. ¡Qué mala gente! Mi amor, tráeme una cerveza robótica. Me cago en mí mismo que no sé pronunciar. O especular lo que quiere decir un cerebro tesoro y de la forma verbalmente adecuada. Todavía me pregunto si vas a seguir mejorando la tecnología para que llegue a sobrepasarte intelectualmente. Serás bruto. Pero bueno. Por lo menos sabes crear algo más inteligente que tú. Vaya genios que son. Entonces por ley te puedo decir que tu dios era un chimpancé y ya. Punto final acabo de acabar con las religiones. Ya estaba harto de guardar tal secreto. Ahora te falta proponerte en cambiar de sexo para retomar esa fe humana. Creo que hay como cien y pico lenguas diferentes que se hablan todas en lugares diferentes, eso me dijeron. Todo para sentirse parte de algo en un mismo algo. Y a cada vez cierras más tus gustos para diferenciarte. Sobre todo tipo de cosas, hasta cosas inventadas, pero eso se va haciendo cada vez más, avanza el tiempo en tu planeta. Quiere decir que llegará el momento en el cual necesitarán algo nuevo. Un reboot. Como se dice en la lengua más hablada de tu mundo. O un renacimiento. Como se dice en la lengua más linda de tu tierra, ¿Qué será cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ni lo sé. Así que estás bien jodido y tratarás de ser lo más diferente e inteligente cada vez más. No te has dado cuenta que las generaciones anteriores tienen verdades e inteligencias diferentes a las tuyas. Pues imagínate en mil años. Serán todos robots como yo. Jeje. Y por evidencia la colapsología dará término al fin de la humanidad en tu galaxia. Pero por ahora vívela. Pero bien vivida. Que de verdad que te queda solo eso. Ni hablar, ni criticar, ni discutir, ni enojarse, ni odiar. Solo reír. Y orgasmar en todos los términos posibles. Como dijo un gran sabio un día de día por el mediodía aproximadamente aproximado a la realidad relativa del tiempo sobre el globo terrestre. A la mierda el mundo.